Hola, hola, somos Pibes de Run Family. Hola. ¿Sí? Y hoy vamos a jugar otro juego en familia, Speedrunners, en Linux, nos gusta mucho, de Double Dutch Game. Es un juego de carrera que tiene unos personajes de superhéroes. De ¿No? superhéroes, sí. Um, eh, tiene su modo de historia y es multijugador local y online. Sí, se puede jugar de muchas maneras. Está muy bien. Vamos a jugar con estos Steam Controller que viene muy bien definido, mapeado bien soportado este juego lo descubrimos gracias al amigo FUGU que lo jugamos por remote play en Steam y nos gustó mucho nos gustó mucho y lo hemos comprado ¿vale? así que sin más vamos a pasar a enseñaros este juego bueno, multijugador, vamos a echar una partida entre nosotros, personalizada cada uno dice su personaje eh, por ejemplo tiene. antes te, hay diferentes niveles cuando ya vamos jugando ya pues nos dan nuevos personajes y sí, nuevos podemos, niveles podemos desbloquear niveles personajes armas no sé si vamos, vamos, vamos a hacer primero vamos a hacer primero es más simple por explicar y bueno. es un juego muy intenso, pues es muy sí. intenso sí. Muy y intenso. si jug lo jugáis en familia pues no sé. Va a haber mucho. Pique. Uy, bueno, nos no ha dejado congelado aquí el amigo. Toma. Bueno, vas poniéndole trampa a los demás. Saltando. Ahí queda con el gancho. Voy a coger una especie de turbo, de dash. Para propulsarte. <susurra> Pero va a haber un momento en que no quien que el filo Voy una... Eh, ¡Toma! ¡Uff! ¿Cómo está esto? ¡Oh no! Y gana el que llegue a tres miro, Acá, las tres victorias. Primero que llegue. que siga las tres victorias. ¡Uff! muy callado, eh! ¡Muy concentrado! <risa> Aquí ya empieza a ver nivel. Uff. Bueno. Puedes haber no trampas. No. Vamos, vamos, vamos. Vale, bueno, ya hey, toma, te he dado. <ríe> Ups. ¡Ey! Casi me. ¡Uh, oh, bueno! <ríe> Si os fijáis la pantalla se va poniendo cada vez más pequeña. y si pasa un tiempo, se va estrechando. Y, ver, y el primero que quede fuera de la pantalla, que no pues queda descalificado. oh uh, como me puede pasar a mí ahora. No. Uh, casi, casi. Uh. Amigo oh. Gracias, Iveda Ay, nada. Gracias, Bueno El rosa normalmente Es bueno, super acá bueno uno. Sí, sí, el rosa suele ser un Muy bueno Pero yo creo que Con los nervios del directo <risa> Uy, que bombazo me ha metido casi tío, con a congelar casi casi vaya pero la va a congelar esta vez no voy a dejar ganar ¿no? para pues mí ya me han dejado ganar tu madre con los regalos ah, uff me ha pillado la bola El truco al gancho, ¿eh? No, es que ya sabemos en qué, justamente en qué posición ponerla, porque ya hemos estado aquí jugando muchísimo. Sí, sí. Uf. <risa> es casi... Toma. Y aquí comete un error y pasa del primero al último y del último al primero en un santiamín, ¿verdad? Sí. Mm. Ups. Eso está claro. Un tropiezo, una trampa Un mal camino Y adiós ¿Eh? <risa> Venga, venga Uy, uy, uy, uy Que se ha quedado Uy, muy bueno, muy bueno Ahí el tiempo eh, empezó el tiempo atrás uh. No. Uh. este se complica este se complica este se complica oh uh, no bueno bueno, eh. bueno. Se nos congelan. Uff, no no. Bueno, ha caído uno, ha caído uno. Vamos a ver. Y ya ahora. podrá caer otro en cualquier <risa> segundo, en oh, no. Cualquier segundo, te lo has dicho. ¿Sí? Bueno. No hemos pillado la <risa> cara. Bueno, yo te he pillado a ti y No. Oh, my gosh, my gosh, my... Uf. God. No. en <risa> la bola, ¿eh? Oh, no, no, usa, no. usa tu gancho? No, no, no. Pero, espérate, la pantalla esto es muy, esto está muy estrecho, Dios mío, no veo nada Ay, Aquí casi tienes que adivinar Qué bien, ¿eh? oh, Mira que le estoy dando bueno. ahora una paliza, eh estoy dando una paliza aquí el amigo Venga, venga, vamos a ver Si aguanta la tensión del primero me cago! Me lo he tirado a mí mismo. <risa> ah, ah. ¿Verdad que yo soy el que menos suerte tiene? Sí. Yo diría porque es que. Bueno, mucha y. muy poca. Porque es que estoy Uf, a punto de morir. <risa> oh. <risa> ¿Cómo me ha dado ahí? Pasa último. Mm. ¡No! ¡No! <risa> ¡Qué tensión! <risa> ¡Qué tensión! ¡Toma! Ahí lo lleva. ¡Toma! Ahí lleva otro. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ay, que os dejo atrás, que os dejo atrás, que os dejo atrás No, por fin he muerto <risa> No, mira, por fin bueno. Peter ya la ha pillado Eso. Venga, seguimos Uy, uh, se oh. me ha congelado Ay. ¡Oh, no! ¡Madre oh, mía! Uh. ¡Uh, muy bueno! ¡Muy bueno! Gira ahí, eh. Muy bueno, gira ahí, sí salió. otro, ha caído otro no no, no, no, no, no, no, no me lo ha y casi ah. Oh, me ha congelado. Me ha congelado, bueno. Por suerte no ha sido demasiado. Oh, no, me he Uf, casi, casi. No, no, no. Me va a pillar. Ah, me bueno, bueno, bueno, bueno. Esto está muy, muy, muy. Igual. Uff, yo ya no me lo voy a poner en serio y ya estás, eh. No me lo voy a poner en serio, ¿no? Muy bien, gracias. Tío. Tío. Tío. Bueno, aquí no me he dado todo. Anachándonos. Muy bueno, eh. Qué giro. Cada levantamiento, señores. Cada levantamiento. Oh. Oh, no, oh, no. No, no. No. No. No. Casi, <ríe> no, no, no, no, no, <ríe> Toma <ríe> oh, Bueno, bueno, bueno dos, dos no, ¿Quién llega a la primera tres quién ¿Quién primero la primera tres? No, otra vez, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. la no. no. <laughs> Ay, qué bueno. Bueno, y encima me congela el tío. Espérate. Uf. Bueno, solo estaba tomando este juego, ¿eh? ¿O oh, no? No. ¿Maldito tío? No voy a una bomba. Ya casi no se ve Aquí ya casi no se ve He no. <ríe> ganado Bueno, soy el winner I'm the winner Normalmente no oh. te Normalmente tanto. me ganan ellos Pero bueno, por una vez vale Por una yo vez puedo ganar ellos Bueno Hemos a un nuevo bien. nivel Pues nada, deciros que Este juego nativo en Linux Nos encanta jugar Linux Está Dios. muy, muy, muy chulo Está muy entretenido nos encanta jugarlo, lo recomendamos, suele estar de oferta muy buen de precio, y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.